Os cuento un poquitín. Eh, Jesús Alfonso Flores de Ope, él es asesor de la Comisión Interántica de la Verdad del Pacífico, la primera de naturaleza civil en América Latina. Eh, es teólogo por la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá, antropólogo por la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Antropología por la Universidad de París. Ha sido director de la Fundación Universitaria Claretiana entre 2006 y 2013 y desde esa fecha es eh, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del de Occidente de Cali. Consid es considerado como un experto de, de referencia nacional en derechos humanos y derechos territoriales y así como en construcción de paz y fue candidato para la Comisión de la Verdad de Colombia. Coordina además el Centro de, de Estudios Étnicos y participa en otros procesos como la Coordinación Regional del Pacífico de Colombia. Entonces, nada, muchas gracias por, por estar aquí, eh, estamos felices de que nos puedas contar y nada, adelante. Gracias. Bien, gracias. Bien buenas tardes, noches. Eh, ante todo quiero agradecer la invitación que nos han cruzado eh, desde la vorágine eh, para hacer este diálogo con ustedes y agradecerles a cada una y a cada uno de ustedes eh, la presencia sé que cada quien anda en sus diversas eh, ocupaciones y han sacado este rato para conocer un poco más de, de nuestro país, de Colombia. Y de Colombia como diríamos un pretexto eh, para hablar de temas que son comunes a todos nosotros en el mundo en general, sobre esta apuesta de, de qué es la memoria, cómo construirla y, para que puede servir, pero ante todo como los desafíos que, que ella y ese ejercicio nos convoca eh, a cada uno de nosotros. Esta presentación es ante todo compartir una experiencia, eh, una experiencia de vida y de trabajo comunitario en una región específica de Colombia, que es la región del Pacífico, eh, que está sobre todo el occidente del país y que hace frontera al norte con Panamá y al sur con eh, Ecuador y que en esa franja pues de territorio hay unos pueblos unas comunidades que con relación al conjunto de Colombia pues tienen unas particularidades históricas unas particularidades culturales porque son pueblos indígenas eh, porque son también pueblos eh, fruto de la esclavización africana, hoy llamados afrocolombianos, y que en ese amalgama, en ese cruce de vida y experiencia, pues en medio de esta situación compleja del país denominada conflicto armado, pues ellos y ellas también han tenido un, una particular eh, condición y una específica situación de vivir o de sufrir ese drama en medio de todo lo cual pues también han hecho ejercicios de resistencia y lo que quiero compartir específicamente que es la Comisión Interética de la Verdad del Pacífico pues es ante todo un ejercicio de resistencia es ante todo una continuidad de un largo camino de tiempo atrás, de procesos organizativos que en lo inmediato tienen sus antecedentes más próximo, finalizando los años 70, 75, específicamente cuando surgen esas diversas organizaciones comunitarias eh, y que eh, en su ejercicio por la defensa del territorio, la apuesta por eh, hacer vivas cada vez más sus eh, proyectos de vida, eh, están por lo tanto eh, enfrentando este drama del conflicto armado. Eh, y la construcción de Paz en ese contexto nos hacemos esta pregunta porque justamente surge una convicción interétnica eh, de la verdad así, anoche los pues, que estuvieron eh, pudimos ver una historia muy concreta, muy bien presentada por la profesora Marta Núñez que hoy también nos acompaña eh, por favor, podrían levantar la mano quien viniera anoche, pero no es un control de asistencia vino para la más o menos la continuidad de la reflexión. Gracias, señor Entonces, eh, como podemos ver anoche, eh, hay un, una problemática de la duración, ¿cierto? Que no es un, una guerra o un conflicto que eh, esté determinado por un principio muy claro, y ni mucho menos por un cierre definitivo. O Entonces sea, estamos en una... En la expresión de una conflictividad social y que dentro de ella una manera de resolver esa conflictividad social hay sectores que le han apostado a hacer un levantamiento armado desde de finalizando los años 60 o a mediados de los años 60 y, y estamos con, en toda esa situación. Entonces, la pregunta que nos hacemos es: si hoy estamos construyendo un proceso de paz en el país, ¿por qué? Tenemos que pensar en una comisión interétnica de, de, de la construcción de la verdad. Y la respuesta, eh, pues es esa, lo que está ahí expresado. Eh, es una apuesta porque la sociedad se apropie el proceso de paz. Los procesos de paz, que como les mostraré a continuación, yo como estaba haciendo en Colombia porque hoy hablamos de un proceso de paz, pero resulta que somos un país que también llevamos un récord en hacer acuerdos de paz. Y en este último, el que estamos tratando de consolidar, pues eh, queremos tratar con la Comisión Interétnica de la Verdad de contribuir a un vacío que consideramos ha estado presente en muchas de estas iniciativas y es que fundamentalmente la paz ha sido asunto de los actores de la guerra y que mediante acuerdos han establecido posibilidades de transformar esa situación pero que no siempre, aunque en algunos momentos no ha dado, pero no siempre la sociedad, las comunidades eh, han estado siendo sujetos de ese eh, ejercicio de construcción de paz y por consiguiente, eh, en esta región del país eh, como continuidad del ejercicio de construcción de autonomía territorial eh, que lleva en esos tiempos que les comenté desde finales de los años 70, pues hemos visto necesario, oportuno, que la construcción de paz, si no si hay una apropiación de todo lo que el acuerdo, como lo veremos, contempla, pues definitivamente vamos a seguir siendo espectadores de un acuerdo más que no queremos que sea fallido. Como en otras ocasiones, de un acuerdo que queremos que sea sólido, que como el mismo nombre de la acuerdo indica que sea una paz estable y duradera, pues realmente sea Y por eso entonces, desde esta región, pues hemos apostado a construir, eh, a apropiarnos. En un país que tiene un largo camino de construcción de paz, ¿sí? Como les decía. Pero un país que, por lo mismo, en su larga en historia o en su historia. Eh, de los últimos dos siglos por lo menos en América Latina en general desde hace más o menos 10 años estamos conmemorando el Bicentenario de las Independencias de los diferentes países con relación a España y en particular en Colombia en el año que terminó 2019 volvimos a reiterar una segunda celebración del Bicentenario porque eh, hace eh, 2010 conmemoramos una expresión de ese Bicentenario y el año pasado el gobierno nos convocaba al Bicentenario para la última batalla que nosotros eh, rememoramos del 7 de agosto de 1819. Quiere decir que llevamos exactamente 200 años de estar intentando construir un proyecto de Estado, de estar intentando construir un proyecto de sociedad y algunos plantean un proyecto de nación. Pero en ese construir, ese proyecto de Estado, lo que más nos ha acompañado no ha sido el acuerdo, sino la guerra. Todo el siglo XIX los historiadores en general han señalado que por lo menos eh, tenemos, eh, se me da la tonta. tenemos eh, un escenario continuo de guerras civiles sí, sí, sí. y por lo menos nueve guerras. Eh, a nivel del conjunto del país, de, estuvimos en, en el siglo anterior... No, vamos vosotros... sí, lo ponemos en forma de presentación. El siglo XIX terminó con una guerra tremenda, en Colombia la conocemos con el nombre de la Guerra de los Mil Días y uno lo revisa, la, la historiografía del país y en muchos relatos pues, dicen que nunca más podría haber una guerra tan desastrosa como fue la guerra de 2010, Una guerra, toda la del siglo XIX, siempre relacionada por quién controla eh, la posibilidad de construir el estado naciente y también quién eh, puede controlar el acceso y el uso de las tierras. De todos modos, hay una gran incidencia en que esos dos factores Lideraron esas confrontaciones a lo largo del siglo XIX. Incluso, hacia 1909, el país erige un monumento católico para, para comprometerse, ¿cierto? Que de ahí en adelante nunca más se volvería a repetir esa guerra, ¿cierto? Y se consagra, que es lo que conocemos en Colombia, por la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Y, Um, para seguir con una pequeña anécdota, en la ciudad de Tango, donde reside actualmente, hay un monumento a Cristo que se llama el Cristo Rey y que se construyó en 1953. Ese monumento, y el monumento dice en conmemoración de 50 años de paz, porque en 1903 no sea, se había dedicado el país al Sagrado Corazón. Pero si uno mira la historia, en 1953 estábamos en el peor desastre de uno de los escenarios de guerra civil en Colombia. Sin embargo, este monumento planteaba que llevábamos 50 años de paz, de haber sumado la paz de la guerra de los indios. Por lo tanto, lo que nos quiere indicar toda esta reflexión es que el siglo XX no logró definitivamente dar ese paso tan complicado del siglo XIX de superar esas guerras civiles y lo que hicimos fue meternos en un periodo muy complejo. Entre eh, en el año 48 y 58, algunos dicen que era un poco antes, un poco después, pero no solo había gran coincidencia, que esa fue una década de las más violentas en el país, porque entramos a otro escenario de guerra, una guerra denominada bipartidista, que se pudo saltar con un acuerdo de paz en el año 57 firmando el un acuerdo de paz bastante complicado porque la manera de saldarlo fue que entre el Partido Liberal y el Partido Conservador para que no hubiera más guerra, lo que había una alternancia en el poder así hubiese elecciones es decir, las elecciones había que hacerlas pero ya se sabía quién iba a ser el presidente del partido a porque ese era el acuerdo de paz así duramos 16 años ¿Y qué generó esto? Un acuerdo de paz que fue eminentemente de exclusión. Porque no había posibilidad de que otro partido distinto al liberal o al conservador pudiera eh, efectivamente postularse. Y si se postulaba nunca sería eh, elegido porque el, el acuerdo ha sido no establecido. Eso el, es el hecho de exclusión fundó en todas las bases para ganar el nuevo escenario de guerra en Colombia que es el escenario que aún estamos queriendo resolver porque a, a partir de esa exclusión política pues surgió más o menos también coinciden los diferentes datos que desde el año 64 pues es decir, alrededor de 56 años atrás empezó algo de ese periodo de guerra que llamamos la guerra de carácter revolucionario porque es el surgimiento de las guerrillas que eh, nacen justamente en su proyecto original pues, para combatir esa exclusión política y tratar de hacer una transformación social, económica, política, sobre la base de las ideas grosso modo socialistas. En ese periodo es que estamos, es decir, estamos intentando saltar o sellar esa dramática situación de ese otro gran periodo de guerra que termina el siglo XX. Con el escenario más doloroso del país. Anoche Marta Nubia nos señalaba algunos datos de un informe eh, de, del Centro de el informe más allá, y nos recordaba justamente que entre el año 98, 1998 y el 2005, en ese periodo teníamos los picos de violencia más altos de eh, todo el siglo, comparado, a, grosso modo, con todo lo que veníamos teniendo. Por lo tanto, el siglo XXI, lo que hace es, o en el que estamos, es eh, profundizar un conflicto que se fue degradando, y ampliando, extendiendo y prolongándose. Este país de guerras, al mismo tiempo, es el país de los acuerdos de paz, porque así como hemos hecho la guerra, hemos hecho la paz, hemos hecho muchos acuerdos de paz. En este periodo, desde este reciente que estamos hablando, desde el año 1983, el país comenzó a buscar escenarios de paz con el presidente, a partir del presidente Belisario Betancourt. Y desde ese año para acá, pues hemos hecho varios acuerdos con diferentes grupos insurgentes que fueron surgiendo desde el año 64 hacia mediados de los años 80. En ese periodo de tiempo surgieron alrededor de nueve guerrillas en Colombia. Y con cada una de ellas se fueron haciendo acuerdos de paz. Se consolidaron cinco pasos hacia la desmovilización de los diferentes grupos armados como la Corriente de Renovación Socialista, otro grupo como bdb 19 otro movimiento armado indigenista, Manuel Quintín Lame, y así sucesivamente, Hasta llegar al año 2005, como también lo recordaba, lo señalaba ya Marta Nubia, de la Ley de Justicia y Paz, recuerden los que vinieron, fue una ley que se estableció justamente para poder hacer un acuerdo de paz con paramilitares, es decir, surgió un ingrediente más. Y es que a esa guerra creada por el rígono que se hace entre las guerrillas y el Estado como respuesta a todo ello y por otros actores surgen movimientos u organizaciones paramilitares eh, responsables de, de muchas de las eh, violaciones de los derechos humanos y justamente en 2005 eh, el presidente de aquel entonces Álvaro Uribe Vélez, hace un acuerdo para también desmovilizar paramilitares. Por lo tanto... El actual proceso de paz con la guerrilla de las FARC, la cual hecho ya dos intentos anteriores de diálogo, el primero en el año 85 y el segundo en los años 98 y 2002, ambos procesos fallidos por diversas razones, finalmente en el 2012 inicia un proceso con el presidente Santos que logramos eh, cerrar en el año 2015. Entonces, diríamos que también teníamos, tendremos un país como con un acumulado de cómo hacer acuerdos de paz que han ido concluyendo o terminando con desmovilización de grupos armados insurgentes hasta grupos paramilitares que se reincorporan a, a la vida en sociedad con diferentes condiciones. Pero una tercera característica que es importante señalar. Al mismo tiempo es un país de la perfidia, de engaño, de la traición de los acuerdos. Entonces, es un país que por grosso modo podríamos caracterizarlo en las tres condiciones. De, de permanente condición de guerra para poder construir el Estado o para tratar de avanzar en estos 200 años. Un país que busca la paz, pero un país que engaña la paz. Y acuerdo tras acuerdo lo que hemos visto que lamentablemente es que se ha consolidado más la traición que el cumplimiento de lo que se ha pactado, de diferentes maneras. Algunos ejemplos de esas perfidias. el primero, y quiero detenerme te en ello, porque ese primer, esa primera perfidia es la base de la comisión interétnica de la data. El primer engaño es, es, le llamamos como un engaño primigenio, es a los indígenas de la población de las Bajos en la proguerra de las independencias. Es decir, una vez consolidada la guerra de independencia hace 200 años, 1819, como señalé, ese es el centenario, había una promesa importante de, de los que encabezaban esas guerras de independencia, eh, como Simón Bolívar, ¿no? a que todos los esclavizados de la época, los negros que participaron en la independencia, una vez consolidadas serían liberados. Pero no fueron liberados, profundizaron la esclavización. 1819 hasta 1851 32 no años después es que se logra y por razones económicas fundamentalmente que se cree una ley de libertad para la población negra primera traición a quienes que se vincularon a una guerra para buscar la independencia y lo mismo el engajas a los pueblos indígenas porque surgieron las leyes de protección de indígenas, esa primera parte fue cumplida, pero rápidamente fue traicionada, pero traicionada en las leyes de protección de indígenas, que, no, que en ese momento, ni le de Un, Una otra expresión de esas perfidias es el, el genocidio político, y eso me refiero a la reciente historia de Colombia, con procesos de paz que fueron avanzando. El caso más emblemático que tenemos en el país y del cual se hablado mucho, eh, por lo menos en Colombia y en algunos escenarios internacionales, es el caso del Partido Unión Patriota, que el resultado de un diálogo de paz, y el primer diálogo de paz que hace la guerrilla de las FARC en los años 80, cuando el gobierno de era tan una expresión de que podíamos avanzar hacia un país democrático, era crear un partido alternativo diferente al liberal y conservador. Y el resultado es de, de ese pacto, pues, es una tragedia en la que aún el país no es consciente de lo que hicimos o de lo que ocurrió. Se calcula, no sé Marta, no voy a quedar datos más exactos tengan, pero siempre la cuenta 5.000 7.000 personas que fueron asesinadas por el solo hecho de pertenecer al partido político de un patrón. Sean alcaldes, que fueron electos, fueran gobernadores, fueran algunos representantes eh, al Congreso, pero fundamentalmente toda la militancia que apoyaba en los municipios de este partido fruto de un proceso de paz. Y entonces, pues, ¿qué generó eso en los años 80-90? Pues una total desconfianza hacia la paz. Y se habló que no creemos, así como hacemos acuerdo, pues tampoco creemos en la paz. Las paz después de eso, hace un intento en el año 98, donde pues el gobierno de Andrés Pastrana hace un proceso de diálogo largo, no se los va a consolidar por diversas razones, pero una de ellas es la desconfianza permanente, a que si hacen la paz probablemente viniera una persecución como ocurrió con otras guerrillas en el caso del M19, que recién firmó el acuerdo de paz con el M19, lo que ocurre es el asesinato de su máximo dirigente, y en un avión, en un vuelo en un comercial. Entonces, digamos que esa sensación de cambio, de perfidia, nos acompaña. Y esa es la que hoy, como está ocurriendo en ese último ejemplo que pongo ahí, de asesinato de firmantes de los acuerdos como el de. Me acabo de mencionar, se llamaba Carlos Pizarro León Gómez, hoy lo estamos reeditando. Llevamos más, casi 200 asesinados de los firmantes del actual acuerdo de paz, de los que se han reincorporado, de los que efectivamente cumplieron con el acuerdo de dejar las armas, de ir a los espacios de desmovilización y empezar el camino de la reincorporación. ¿Sí? Entonces, eso pues queda unas sensaciones muy, muy difíciles en una sociedad fragmentada eh, y con un alto nivel de desconfianza que ha hecho, que es el último caso, que surjan, entre otras razones, grupos disidentes del acuerdo de paz. Esa es una de las razones por las que han ocurrido las disidencias. Es decir, algunos que no se firmaron definitivamente el acuerdo este último, y otros que habiéndolo afirmado han decidido volver, en el caso más eh, preocupante, lo que ocurrió en agosto del año pasado, cuando el máximo representante de las FARC en el Acuerdo de Paz, Iván, Iván, ¿qué? Iván Márquez, como el otro Iván Márquez, que también es Márquez, Iván el presidente, Iván Márquez, el presidente de dos, también es Márquez en el apellido Bueno, entonces eh, Iván Márquez, el de la FARC, no iba más, no iba Duque que Márquez presidente, eh, en agosto dice... ¿Ya? Hay una perfidia, los acuerdos no se están cumpliendo, los no están asesinando, regreso a las armas. Preocúpate, Porque claro, la otra parte del acuerdo de paz firmante se ha mantenido y toda la sociedad lo que queremos es que se mantenga el proceso del acuerdo de paz. Esto lo que estoy planteando no es una excusa para que no busquemos la paz. Estoy señalando unos acontecimientos que nos hacen pensar que nos hace reflexionar sobre cómo poder seguir construyendo una sociedad en un bicentenario cuyos dirigentes dicen que somos la democracia más antigua de América Latina. Ese es el logro con el cual se identifica por lo que es la democracia más antigua. La democracia más antigua de América Latina es la que ha producido el dato que nos planteó ayer Fidel, que recogió el Centro de Memoria Histórica, de más de 84.000. 82, bueno, 82, 82, más de 82 mil personas del de, delito de desaparición forzada, de más de 7 millones de desplazados, de un conjunto global de 8 millones de víctimas reconocidas por el mismo Estado como víctimas de este conflicto, pero somos es la democracia más antigua en América Latina. Es decir, un conflicto que eh, nos ha tocado. Y con esas preocupaciones en entonces, perdón, estamos en este escenario de ver cómo aprovechamos este acuerdo en medio de todas esas condiciones. El acuerdo actual, el que se firma en el año 2016 entre la redella de la FAP y que justamente se denomina acuerdo de paz para la terminación del conflicto y la construcción de paz estable y duradera. Pero viene la situación. Hemos firmado ese acuerdo con la, de paz con la paz, pero no ha terminado el conflicto. Es una cosa compleja porque una paz en medio del conflicto. ¿cierto? Así como estamos construyendo el pueblo en medio del conflicto, estamos en la paz, pero seguimos en el conflicto. ¿Por qué? Pues porque subsiste una guerrilla de TLN también fundada en el año 1964. En este mes de enero que está terminando, el pasado eh, 7 de enero. Eh, la guerrilla del ELN conmemoraba la primera acción bélica que fue la toma de un pueblito el que se llama Simapota y entonces dicen, estamos realmente conmemorando los 55 años de nuestra primera acción bélica pero la fundación fue en julio del año anterior en fin, permite esta guerrilla permite el paramilitarismo porque a pesar de que hubo las desmovilizaciones del año 2005 eh, de los paramilitares un sector de ellos nunca se desmovilizaron y otras personas han ido creando nuevas expresiones de paramilitarismo el actual gobierno, este gobierno el rival Duque Márquez se ha retomado la, la antigua estrategia de fortalecer vínculos entre el Estado, las fuerzas públicas y los paramilitares para seguir la misma estrategia de los años 90, poder, según ellos, acabar con la estrategia, la estrategia que no se hace explícita, pero que como lo vimos ayer en el documental que vimos de voz allá, pues es una adaptación lamentablemente muy viva, muy presente, muy actual. Y es una paz en medio del conflicto porque definitivamente no tenemos clara nuestra transición. Queremos la paz, pero no hemos determinado un horizonte en el cual queremos decir termina la guerra y ahora vamos hacia la democracia o ahora vamos hacia un estado incluyente. Tenemos ideas, sueños, pero estamos en esa condición. Entonces, esta otra característica eh, de la Constitución de Paz nos complica el camino porque es un acuerdo que si bien pretende ser integral en su definición como lo veremos ahorita, eh, es una paz que, eh, como muchos lo denominan en Colombia también, es incompleta porque aún perviven muchas expresiones de ese conflicto que no termina. El acuerdo final entonces firmado por la guerrilla de la FACA, y el gobierno colombiano, que se resume en esos cinco puntos grandes, pues es un acuerdo que realmente es un, uno diría es un proyecto de país, es un proyecto de sociedad, porque toca en primer lugar los dos grandes puntos de la conflictividad en Colombia. El punto primero es el tema rural, la necesidad de hacer una reforma rural integral. Y segundo, porque toca el otro punto grande de conflictividad en Colombia que ha sido la política, entonces por eso se enmarca en la participación, ampliar los escenarios de participación política del país. Tercer punto, las condiciones para terminar el conflicto, fundamentalmente cómo se reincorporan los combatientes. Cuarto, un problema que se le agregó al país, eh, desde los años 80, que es la penetración del narcotráfico y, y su vinculación con toda la generación de las múltiples violencias en el país, por lo tanto, la sustitución de cultivos de uso ilícito. El quinto es el sistema integral de verdad, justicia y reparación. También hay La alabamos de cómo se han creado tres instituciones. Y las quiero mencionar porque a partir de ahí va a comenzar la conferencia. Estamos apenas con esto. Porque son que. La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Justicia Especial de Paz y la Unidad de Búsqueda de Desaparecimiento. Son tres instituciones que intentan resolver el tema de las víctimas del conflicto. El programa la problemática de las víctimas del conflicto bajo ese sistema integral de verdad, justicia y reparación. Y un punto de implementación del acuerdo. ¿Cómo se hacer el seguimiento a esa implementación? Es una globalidad del acuerdo de paz de manera titulada, ¿cierto? La implementación de todos esos elementos ¿sí? trajo como novedad en este acuerdo que se introdujera lo que ustedes ven ahí al final un capítulo étnico y es el resultado del de ejercicio de los pueblos indígenas y de las comunidades afrocolombianas para que en este acuerdo de paz no quedaran invisibles como lo habían estado haciendo en los anteriores acuerdos de paz y como habían estado haciendo y muchos escenarios de la vida pública eh, de Colombia. Este capítulo étnico, pues, si bien es muy breve, señala unos principios, señala unos elementos que indican la forma como se debe respetar la autonomía de estos pueblos en los territorios y cómo se deben proteger los derechos ya reconocidos de estas comunidades por la paz, por eh, la Constitución. El desploto que recoge ese, ese digamos, enfoque en el capítulo étnico es, grosso modo, que la paz no se convirtiera en un escenario más de guerra en los territorios étnicos. En, en otras palabras, que la paz no fuera agresiva con los territorios étnicos, ¿eh? sino que la paz fuera la posibilidad de impulsar las iniciativas de construcción de autonomía territorial y política de estos pueblos. Eso es lo que el capítulo étnico señala para que los seis puntos completos del acuerdo de paz pues, eh, tuvieran una dimensión de diálogo intercultural y de diálogo político con estas poblaciones. Por eso, y en razón de ese capítulo étnico, es que en el Pacífico colombiano decidimos constituirnos como comisión interétnica. Porque por parte del Estado, ese capítulo étnico no se ha vuelto a mirar. Y las afugias, las tareas apremiantes de poner en marcha todo ese sistema de verdad, justicia, reparación del gente lo que les mencioné, he y sobre todo de atender la reincorporación de los descombatientes, pues no ha hecho posible que se miren esas otras dimensiones globales del acuerdo y también con intencionalidad política de no quererlos mirar. Por eso en el Pacífico dijimos, pues nosotros nos apropiamos de ese capítulo étnico, porque además fuimos aportantes de la construcción del capítulo étnico. El documental que vimos ayer donde se mostraba cuánto el hecho cuando la estaban pediendo el por la masacre la, de, 2012, esa, esa de la incometida en 2012, esa petición fue en el año 2015, es decir, fue en pleno momento de diálogo de paz. El fruto de conversaciones previas de, de, de estas comunidades en la mesa de conversación ¿Sí? en diálogos que en diferentes escenarios tuvimos que o pudimos acompañar, hizo posible que también se contribuyera que surgiera ese capítulo étnico. Entonces, por lo tanto, la comisión interétnica de la verdad es una apuesta por apropiarse de los contenidos del Acuerdo de Paz y que se apliquen en el territorio, y es una apuesta para que el capítulo étnico de ese acuerdo, pues tenga forma, se realice de manera concreta. No es una comisión que se haya creado para paralelismo con la comisión de esclarecimiento de la verdad, ni es una comisión que se haya creado para eh, eh, contradecir los elementos que surjan de la implementación no del acuerdo, sino todo lo contrario, para hacer que efectivamente ese proceso de paz pueda ser llevado a cabo de manera efectiva en los territorios. Por eso tengo a población en de abril de 2015 en la que justamente desde ese momento, nosotros ya nos habíamos constituido en Comisión, en aquel momento nos llamamos Comisión Autónoma de la Verdad. Y dijimos que era una Comisión Autónoma porque ya se sabía, según el marco Jurídico para la Paz, y cuando se consolidara el acuerdo que se estaba haciendo se iría a crear una Comisión de la Verdad. Entonces nosotros nos anticipamos y dijimos, pues vamos a ir creando nuestra propia Comisión. Una comisión autónoma en el entendido de que se basa en el ejercicio de autonomía territorial y política de estos pueblos en sus territorios. Y fruto de la reflexión en estos años desde el 2015 hasta el 2018, cuando ya estaba creada la actual comisión de establecimiento de la verdad, con quienes empezamos generar muchos diálogos, fuimos precisando y aclarando y dijimos, pues no es una comisión, sí si es una comisión autónoma, pero integremos más el principio y por eso nos hemos denominado comisión interétnica, relacionando los diferentes pueblos en la región. ¿A qué corresponde esa comisión? A que existen unos territorios reconocidos en el país para estas poblaciones y unos territorios que tradicionalmente ocupan estas poblaciones. Este mapa, el de la derecha, entonces el de color amarillo, son territorios eh, reconocidos legalmente por Colombia a los pueblos indígenas, son los llamados en Colombia recuerdos indígenas. La titulación de los recuerdos indígenas en Colombia hoy en día equivale a un alrededor de 30 millones de hectáreas, titulada a algo más de 105 pueblos indígenas eh, con sus diversas culturas pero también la población afrocolombiana tiene un territorio legalmente también reconocido y constituido en Colombia desde el año 93 hasta la fecha, el color rojo que se ¿sí como rojo en bueno, diferente los diferentes colombianos que está en ese mapa en el, en los, todo este territorio es las tierras colectivas reconocidas a la población afrocolombiana quiere decir que en esta franja esto es lo que estamos llamando el Pacífico este blanco es Panamá y aquí al sur es Ecuador. Toda esta franja, que es el territorio del cual estamos hablando, recoge una articulación colectiva de pueblos indígenas y población afrocolombiana, que sumada a su conjunto, estamos hablando alrededor, de entre indígenas y afro, de unas media millones de hectáreas, 7.5 millones de hectáreas de tierra titular. Esa tierra titular, colectivamente en Colombia, tiene tres características. Primero, son inalienables, es decir, no se pueden vender, siempre serán de esas comunidades. Son inembargables, no, eh, no se podrán poner como eh, garantía para el crédito que se reciba y son imprescriptibles porque siempre pertenecerán a estas comunidades. Eso quiere decir que estamos hablando de una territorialidad que marca un efecto político hacia el ejercicio de autonomía en estos territorio. Sobre la base de ese hecho, entonces, es que decimos los habitantes de ese territorio que tienen desde los años 70, mediados de los 70, creando procesos organizativos como son las organizaciones afrocolombianas, organizaciones indígenas y organizaciones étnicas urbanas nos hemos asociado, nos hemos articulado para constituir esta comisión interétnica. Por lo tanto, no es la comisión que haya sido fruto de elección, sino que es la articulación de procesos organizativos comunitarios. Y que esos procesos organizativos comunitarios corresponden a, a la al control o a esa autonomía sobre esa territorialidad obviamente una vez constituida la comisión hay una organización de la cual no voy a afectar para nada para no estar en, eso, en ese asunto, me quiero detener en lo okay. que es lo que busca entonces esta comisión lo que pretende no es fundamentalmente hablar de la violencia porque es que de la violencia venimos hablando desde que el conflicto armado llegó a esta región, ese conflicto que tanto he venido mencionando llegó a la región de manera abrupta, violenta, como lo es en su naturaleza el conflicto armado pero además de violenta, de manera degradada alrededor de aproximadamente hace unos 23 años es decir, la región era grosso modo ajena a la, a la dinámica del conflicto ese amplio del país. Una región que venía siendo bastante marginal a la economía del país y que el conflicto armado al penetrar en ella, pues a medida que fuimos, como recuerdo el mapa, a medida que fuimos haciendo esa titulación colectiva, que fueron creando tierras que no que están en manos del mercado, así pues, no pueden entrar a comprarlas, pero se fueron identificando muchos potenciales de riquezas en esa región, pues fueron tierras que empezaron a ser codiciadas y la única manera de poderse apropiar de ellas fue mediante la violencia, no mediante la norma, porque la norma lo que hace es prohibir que entren al mercado. Y ese factor de violencia en sus diversas expresiones hizo que la autonomía territorial de estas comunidades en esos territorios pues entrara a, a, a quedar, digamos, en confrontación con estos eh, los otros proyectos que fueron entrando a la región. Por eso lo que nos interesa a la Comisión es mirar la violencia por supuesto pero ubicarla desde la lógica y su relación con el daño al territorio porque consideramos que esa violencia del conflicto armado se articula con una nueva manera de colonialismo interno en esa región porque esos combatientes ya que de derecha o ya que izquierda para la región son considerados todos ellos en su conjunto prácticamente como unos ejércitos de ocupación porque no, no brotan de la dinámica social de la región y por lo tanto siempre en estos largos años desde la periodo del conflicto el, el concepto de autonomía territorial fue conflictivo también en la relación incluso con los movimientos insurgentes el territorio se vuelve objeto porque el territorio es considerado víctima es decir, la víctima la víctima de la que vamos a hablar no son las personas porque de ellas hemos hablado bastante, sino que la víctima es el territorio. Y entonces, ¿dónde están las personas? No es que las personas estén en el territorio. Es decir, las personas somos el territorio y el territorio también integra a las personas. Por eso, el que se constituye en la lógica de este objeto, de esta comisión como sujeto de derechos, es el territorio. Dentro de una representación... Política y económica del territorio, pero desde las lógicas culturales de estos pueblos. Estamos hablando de que hay por lo menos en esa región seis pueblos indígenas con diferentes lenguas, con diferentes culturas y por lo tanto con diferentes representaciones. Un pueblo colombiano también diverso a su interior y que hay una integración de todos ellos alrededor de la concepción del territorio. Es decir. El territorio, pues, es no solo la tierra para eh, ser usada, sino que el territorio fundamentalmente es un espíritu. El territorio fundamentalmente es un espíritu porque en esas concepciones todo está cargado de espiritualidad. Y nosotros, en esas concepciones, pues somos una expresión de esa espiritualidad como también los diferentes otros animales son expresiones de esa espiritualidad. Entonces el conjunto de esa espiritualidad, de esos espíritus son un sujeto. Los espíritus de los ríos, los espíritus que están debajo de los ríos, los espíritus del mar, los espíritus que están en los árboles, en los nacimientos de agua, en las minas, todo ese conjunto es lo que constituye el sujeto de derecho. Estos mapas que estamos viendo aquí de manera muy rápida, pues reflejan cómo en la medida que se fue incrementando el conflicto en ese territorio, también se fueron incorporando acciones de intervención económica extractiva fundamentalmente, de minería, de, de exploración petrolera, pero también de obra de infraestructura. Entonces, se fue cruzando la violencia con la apropiación de ese colonialismo en estos territorios. Por eso, lo que nosotros intentamos es tratar de explicar por qué hubo tantos desplazamientos. Un de solo departamento, como el departamento del Chocó, que está en la parte noroeste este de Chocó, ¿sí?, Hoy en día la mitad de su población se encuentra en situación de desplazamiento forzado. Es como si la mitad de toda esta comunidad de Cantabria estuviera en condición de desplazamiento forzado, es decir, obligados a salir de sus tierras, estando en lugares que no les corresponde o confinados en la misma. ¿Sí? Entonces, eso hace que... Esa condición de, de subjetividad de la víctima sea la subjetividad del territorio, y por eso se nos ve como en el, objeto de la, de, de, de, de, en el objeto fundamental de esta comisión. Alguna frase que recoge lo que he dicho: uno de los Santos Ríos y esa celda soberana que constituye ese territorio. Y en tanto, el territorio lo hemos entendido, lo estamos desglosando en seis elementos: es un daño ante todo como ya mencioné espiritual no solo porque su conjunto o su dinámica existencial esté marcada por esas condiciones energéticas espirituales sino porque además la violencia ha desestructurado muchas formas de vivir esa espiritualidad de vivir la ritualidad con esas culturas de las guías espirituales perseguidos en el marco de ese conflicto en fin un efecto, un daño territorial porque ha producido un daño ambiental muy importante, sobre todo con la penetración de esos proyectos de extracción minera, de proyección petrolera, de monocultivo como un monocultivo tan significativo como ha sido la palma más y el, recientemente ese territorio que tampoco estaba incorporado a la dinámica de los cultivos de uso ilícito para el arco por efecto del conflicto fue incorporado en los últimos 15 años también de manera abrupta a vincularse a los cultivos de uso ilícito, entonces todo eso ha generado también en el marco el daño del daño al territorio y el daño ambiental, el daño a las formas del uso tradicional del territorio, al control de, social del mismo, a las relaciones sociales y por lo tanto a la integridad personal. Todos esos seis elementos son los que queremos esclarecer en el ejercicio de esta comisión, pero nosotros en esta comisión pues no estamos empezando de cero, estamos recogiendo el trabajo de estos largos años de organización comunitaria y de eh, registro sistemático de todos los atropellos que se han dado y que se concentran al final en tres objetivos. El primer objetivo es poder desentrañar o esclarecer que el largo territorio finalmente es un etnocidio. Y un etnocidio entendido no porque haya una exclusión no solamente porque haya una exclusión física de miembros de estas entes, sino porque se están desestructurando culturalmente por la afectación estructural del territorio. Y ese esclarecimiento pues, quiere de verdad pues, los factores que han generado ese daño, las causas y sobre todo los responsables. Ese nivel de responsabilidad pues, nos lleva a poner entonces en, el, en la discusión nacional que la queja ha tenido una articulación en el país en conjunto y específicamente en esta región, con intereses económicos muy concretos de compañías locales, de mineras o extractivistas o de la agroindustria, pero también en varios casos con compañías multinacionales que, como ya se ha denunciado y ha habido hasta sentencias al respecto, pues evidencian que efectivamente hay una articulación de esa apropiación violenta del territorio no para defendernos ante una amenaza comunista, terrorista frente a las guerrillas sino fundamentalmente para favorecer la penetración de compañías en estos territorios el segundo objetivo que queremos lograr es el reconocimiento y por reconocimiento lo que queremos hacer fundamentalmente es una acción de dignificación del territorio no solamente que se reconozca quién fue el responsable, sino reconocer la dignidad de las comunidades, de los pueblos que habitan ese territorio. Y finalmente, cómo lograr la armonización del territorio mediante de, pactos de convivencia que generen realmente transformación. No nos interesa exclusivamente hacer un informe, lo vamos a hacer, por supuesto, ya lo estamos haciendo sino que lo que nos interesa es que sea esa oportunidad para que hablar de paz genere transformación, para que hablar de paz no solamente sea silenciar fusiles, sino que hablar de paz sea poner en cuestionamiento un proyecto mm, eh, colonialista en esta región y que mediante el ejercicio de las autonomías y la recuperación de esos derechos podamos establecer una paz transformadora al servicio de estas comunidades, y no una paz que silencie fusiles para que las compañías multinacionales puedan seguir entrando al territorio. La muerte que hoy tenemos de muchos de los líderes sociales, lamentablemente, que es justamente porque la fase que seguía, para lo que algunos autores llaman la fase neoliberal, era la fase de poder controlar esos territorios para mayor extracción pues se han chocado con un movimiento social, con un líder de social que no está dispuesto a dejar que esos territorios queden en el manos de, de personas, de compañías que no les pertenecen, sino que hay que afirmar esa vida que es ese conjunto espiritual que tiene el territorio muchas gracias ah, en la mesita que hay en la entrada hemos traído algunos materiales yo vine con Jäger que también forma parte del equipo interético del equipo técnico los mapas que ustedes han visto aquí son de nuestro amigo Fidel. Eh, que desde de, de todo este tiempo, realmente años atrás, con Paco este espacio de Human Rights y Sevilla y Verde han estado articulados y siguen articulados, y eh, de mucha gente que ha cooperado con nosotros dentro de este esfuerzo, desde acá, desde el Estado español, el Paipata, estaba muy vinculado y Rusia, a la a al que tiempo atrás se vinculó a la región, eh, como un y ahora pues la hora que nos abre el espacio, entonces digamos, todo este es un que no es únicamente de nosotros, es un diálogo internacional, es un diálogo abierto de cooperación. Entonces, hemos producido un pequeño informe eh, inicial que está en la mesa para los que lo quieran llevar, lo hemos llamado Memorias para la Paz, son testimonios desde Chocó, oh, También, eso resultado de la cooperación con Mundo, ¿verdad? justamente, lo eh, pueden llevar los que quieren. Hemos elaborado este eh, calendario eh, 2020 como. Es, tiene como propósito no, no hacer publicidad así, sino que en las comunidades vayamos teniendo, mediante el uso del calendario, que eh, ¿qué es el propósito que tenemos. Entonces, mes a mes, ustedes van a, van a ver que si ustedes lleven algunos mensajes. Está este otro folletico que nos explica todo lo que yo dije ahorita acá y una postal que se llama Embarca con la verdad del Pacífico. Hay ¿es que también si se nuestro bote a la